creo que la lección al norte de la ciudad, lo que la vida de los humanos, para el más además de hacer es una asociación, porque esto es que lo cumpliendo la las palabras de Dios, para, para que nos disminuemos, para que el mundo que es existe y que que deja el barro que va a la gracias. Buenos días. Buen día. Yo tengo diferentes opiniones a lo que yo me estoy viendo, a la realidad de lo que estamos viviendo. Por ejemplo, en mi casa, yo soy de San Francisco, pero vivo en Suiza, y la realidad de es que estamos viviendo, quizás usted de Villa soy político, yo soy doctora, yo creo en la calcita, y creo en la... Y estoy mirando cómo se está manejando este caso, esta epidemia. Por ejemplo, una mirando con ¿no? la bicicleta Y estoy mirando cómo los médicos se están tratando. Que realmente las personas que tienen que cuidar de nuestra salud, eh, la salud, después de un virus con dos semanas, tres semanas, es eh, que se dan medidas del en lugar. Entonces, por ejemplo, San Francisco de Macorís la cabeza y de mejor amigos. y tenemos gente que está muriendo en la calle donde quiera y da pena que un país donde no se produce tanta cosa tanto, mineral, tanto dinero tenga que llegar a un pico para poder no dar en el lugar de momento porque si lo hacen ahora puede haber elecciones y para hay esos secretos de los números ha candidatos del de, del gobierno ya, no comprenden no entonces están buscando cómo provocar situaciones dentro de país a ver si lo que es el caso de los resultados los son otros entonces está diciendo caballero que el el partido de gobierno está eh, dilatando la solución del coronavirus para para que se dice mayo bueno, claro yeah. un, un reto de por ejemplo, que por la situación duele yo soy, de allá. Yo soy de allá mira el programa que tu mamá de teléfonía yo. yo tuve que ir a, ejemplo, para ir a buscar entonces me a mi que de un mes, de una plaza, de un gremio lo que hagan, y lo que dieron datos, tenían que meter la información de Dios, que se vieron en el programa de los medios de ayer. Pero miren los resultados. Si una persona, para que se ve en una cueva, que está en la universidad, tenía que pagar 250 pesos de una persona, que antes estaba metido en una situación... Que no tiene que Gracias a la presidenta que nos llama. Bueno, mira, eh, Rafael Díaz nos mandó un mensaje, saludos a Rafael Díaz. Eh, dice Rafael Díaz, Juan Bos dice Carolina, es difícil la situación. Ayer tuvimos que enterrar a mi suegro. Salud pública nunca llega y ni siquiera una funda plástica pudieron proporcionarnos. Eh, la propagación el, La propagación está ahí En la manera irresponsable como se manejan las cosas Ahí queda la esposa Y la hija Por si quieren hacerle las pruebas Y evitar más situaciones O sea, estas son las Constantes denuncias que nosotros Vemos del protocolo Que se supone que debieran de orientar Que debieran de dotar Que debieran de darle soporte a muchos ciudadanos que se le están muriendo sus familiares y que no saben cómo hacerlo, qué hacer, dónde llevarlos, cómo Carolina. el cadáver. El, el, este caso, y te cedo la palabra, Jean, este caso de de Rafael, al igual que el de una amiga que se le murió un familiar de COVID, que su, su hermano también estaba interno por COVID, a lo que no, los, no, lo, no lo pusieron en la suma de muertos. Dicen que fueron neumonías, pero fue COVID. El hermano tampoco está en las cifras porque no le han hecho las pruebas y ya eso tiene un tiempo considerable. Con un poquito de cinta en el centro de salud lo pusieron con un, cinta, un poquito de cinta de tape y así se lo entregaron para que los familiares eh, lo llevaran o hicieran lo que entendían. No están orientando a la ciudadanía cómo manejar esto. Te escucho, ya sea. Con relación a la parte de los cadáveres, unicamente eh, comunicarnos con los salud pública ver cuál es el trámite que se está llevando acá. Ahora bien, si nosotros eh, como medio de comunicación no orientamos a la sociedad, de educación, a lo que está pasando en el mundo, entonces vamos a entrar en exposición. posición. Explico. Independientemente de que una persona haya estado en contacto o no con un enfermo de COVID no significa que hay que hacerle la prueba porque no solamente aquí yo le invito a la gente a que entre a YouTube y que busque por ejemplo lo, lo, lo que está pasando en Italia, en España, en Estados Unidos donde le estamos pidiendo a la gente joven aquellos que todavía no presentan eh, eh, muchos síntomas que expiden en sus casas que se si dicen lo importante en esto no es la prueba importante es tu salud y paso a explicar hay gente que se preocupa más entender la prueba que ir al hospital a yo conozco casos entonces eso es lo que nosotros queremos incluso aquí ayer yo pasaba un video de, de un médico de Granada, allá en sur, que él decía la prueba se le va a hacer al que sea necesario hacerse la porque ya dijo el ministro y eso es lo que yo quiero que entendamos como medio como medio y informemos de verdad que más de un 75% de la gente que se ha hecho la prueba son negativos. Eh, significa que están yendo porque desde que, que Laura Fiorentina quieren que le haga la prueba, se está perdiendo peso. A eso que nosotros nos estamos refiriendo. No solamente en la República Dominicana, en Nueva York es igual. En España en es igual. Entonces, están pidiendo a la gente, le están pidiendo a la gente que espere a que esté un poquito más los síntomas. No de todo, la coja, se prueba. Porque se por El caso mm -hmm. de la familia donde murió uno de los familiares, que, sí. que aquí de hecho en el programa lo denunciamos y que fue salud pública. Sí. O sea, ahí se atendieron a la presión social de que salió un video en las redes. Ahí sí fueron y lo llevaron y le dieron las medidas necesarias. Eh, no recuerdo en qué sector acá, fueron y buscaron, bueno yo te escribí porque él nos estuvo llamando sí, para sí. El soporte entonces ah. ahí sí fueron y le dieron soporte a esos familiares pero mira que pasa que tuvo? ellos están en Aguayo fíjate tú, pero lo importante de ellos es que ya están aislados porque lo que lo que se le dice a la gente si usted ha tenido contacto, por ejemplo yo tuve contacto con una persona con COVID yo tuve contacto para que la gente sepa yo tuve yo incluso monté mi vehículo en un momento determinado con una carga de la máquina y no había ambulancia disponible. Y yo, y yo que otra persona no se va a morir aquí, me puse mi protección y salí a llevarlo en mi vehículo. Pero ¿qué yo sé? Que debo mantenerlo en estado porque ya tuve contacto. Porque yo no tengo ningún síntoma. Yo no puedo querer que me hagan una prueba porque yo no tengo ningún síntoma. Y aún si tuviera fiebre, debo desplegar de a, a, a, a, a, a que se me refleje, por ejemplo... Todos los síntomas ¿vale? para entonces ir al, al, al hospital o que me haga la prueba. Pero señores, ¿te yer, yer, de prueba que tenemos que desmontarnos. Es lo que está a la Dime, Fulvio. Yerjan, yo quiero que tú le digas eso a los familiares del joven que murió antes noche ahí en el barrio La Alta Gracia y se lo sí. diga a un compañero de nosotros de trabajo que está ahí trancado en un cuarto. ¿Tú sabes qué deben hacer, Fulvio? Para que no desinformes aislarse, aislarse. Por ejemplo, con ese compañero de trabajo que tú dices que está, yo estoy en contacto. ¿Y qué le dije anoche? Si tú te sientes con dificultad respiratoria, y sientes que ya no, que, que se te está complicando, que te está fatigando demasiado, llama al 911. Y si, pues, no te pueden atender, llámame que yo voy y te busco y te llevo al hospital. Pero no pienses en la prueba. Lo importante es la salud. Eso es lo que yo que la gente... Y si le pongo el video de cómo, nuevo? De y, y cómo se puede tratar, cómo se puede tratar el paciente, ¿Cómo se si trata este joven que murió en el barrio de Altagracia no fue cuánto, varias veces, fue varias veces en diferentes ¿sí? centros médicos y no qué lo atendieron. Lo Ni siquiera lo atendieron. Porque no van a lo ah, no pregúntale a los familiares aquí lo que hay un mal manejo de aquí lo que hay un mal manejo de salud hermano, aquí hay un mal manejo de salud. lo que hay aquí, un mal manejo de salud. muerto y en la Unión Médica. Así. Una pregunta. ¿Cuál es el tratamiento que está utilizándose en las personas que no tienen otros síntomas y que están en aislamiento? Porque tampoco nadie le dice que en las casas usen tal cosa o tal cosa. Sí, sí, sí te lo dicen. Mira, sí. cuando tú llamas al 911, que te, te comunicas al teléfono 462, eh, te hacen una serie de preguntas, una carga de preguntas, un test que te hacen, y ellos te dicen qué hacer. Incluso ese compañero que fue, está diciendo, que, que es de Telenor y que se siente mal, le dijeron, tómate una una, una eh, no sé si de mí. Eh, cada ocho horas. y si comienzas a patirar, pregunten y llámanos, porque solamente estamos llevando a los hospitales, a las personas que tienen ya complicaciones para respirar, porque la mayoría de los enfermos de COVID, pero de su estadística están en sus casas, son domiciliarios, y, eh, por ejemplo, la Paula, que es positivo, ¿dónde está? En su casa, pero la esposa de dónde está, en su casa, a eso que nosotros nos referimos, que lo importante no es la prueba, lo importante es su darle de seguimiento, cómo está su sistema de salud, cómo está funcionando su respiración, eso es lo más importante. Tengo una llamadita y buenos días. No, se me bueno, Entonces, queremos hacer un llamado a la población. Tenemos que calmarnos tenemos que calmarnos, no podemos seguir en eso en ese de desesperación de la prueba de la prueba de la prueba, porque eso no, no es lo que lo va a salvar a usted. Tenemos que entender esa parte. Buenos días. Sí, buenos días, buenos días. Lo más importante es que yo me encuentro es que cuando un ciudadano hace una llamada de alguna persona que ustedes en la casa o pase en con el que las autoridades estén atentos poder y resolverle al ciudadano. el caso que pasó aquí en la eh, llamamos a la eh, autoridad, cuando el muchacho amaneció muerto, algunos no levantaron el teléfono y los otros no hicieron presencia. Entonces la madre estaban desesperada, llorando con su hijo que ya vio. Eh, y, y lo que se ha hecho pues, es llamar a las autoridades. Que hagan caso de lo que está pasando en de Macorís. Y lo que tuvieron que hacer los familiares, sacarlo ellos mismos de la casa y metieron la caja. Pero luego no sacaron y en la caja. Ahí sí se conocieron las autoridades, porque de suerte ya estaba en la caja. ¿Por qué no hicieron nada? Entonces, un llamado y deseo a las autoridades que Macorís y hay que vengan más la, por la marca de poseídas. Que más Muy bien, muchas gracias. Mira, contrario a lo que piensa ayer ya, eh, lo que yo he visto en países como Corea del, del Sur o del Norte, eh, la comunista. Del Sur. Del Sur. Del sur, eh, sur eh, donde del sur, ah. ellos optaron, ellos optaron eh, por hacer a la a mayor cantidad de ciudadanos posible Momentito, la cantidad de pruebas necesarias. ¿Por qué? ¿Qué se pasa con esto? Se evita la cadena de transmisión, se rompe con claro. la misma. No me digas tú a mí, que no me diga a mí nadie, que si nosotros tuviéramos la cantidad de pruebas necesarias, los laboratorios necesarios, que los centros de salud, estuviera la posibilidad de que todos los ciudadanos estuvieran haciendo las prueba. Y determinar quiénes están infectados y quiénes Mentira, no. No se rompe con la cadena de transmisión. Atención, Yerjan, ¿qué te dice la OMS? Porque nadie está desinformando. Al menos uno entiende, en el caso, hacemos los comentarios en base a informaciones de organismos oficiales, porque estamos hablando de salud. O Entonces, sea, el hecho de que tú nos digas que estamos desinformando, creo que no es... Pero, no, no, no, no, no. yo he dicho que, que estamos Sino que cuando no se dicen las cosas en función de la realidad de un país, tú estás desinformado. No, no, jamás. Entonces, eso no es si, me, si tú quieres, buscamos, por ejemplo, los datos de España, de Italia y de Estados Unidos, cosa, para que tú veas que hay unas síntomas Si no te llaman los profesionales y que lo digan que llame el presidente del Reino médico y no, lo vamos a llamar para que ellos... ¿Cuáles son las personas que califican para una prueba Carolina? Que no podemos decir a la gente las cosas que no podemos decir. No, ya, todo mira, una gritosita, no todo no el que, no que tenga fiebre, vamos a decir que es la prueba. No no digo que decir. yo estoy en contacto con el COVID. y yo. ¿Qué te dice venido? la OMS? ¿Qué te dice la OMS? Pero, Pero bueno, ¿qué te dice la OMS? Bueno, Entonces, te respondo a lo siguiente: tú dices, no podemos. Eh, en base a la doy? realidad del país desinformar, o sea una cosa es la realidad que nosotros tenemos como país y otra es la que se supone que debe de ser, porque qué es lo que pasa aquí, porque nosotros, San Francisco de Macorís, que es uno de los pueblos donde más está eh, la situación del brote, por qué se está muriendo tanta gente, porque no se le ha podido dar el soporte de salud necesario, no es por amor al arte que la gente se está muriendo en San Francisco de Macorís, no es por amor al arte que nosotros tenemos la tasa más alta de mortalidad con el COVID-19, ¿Qué te dice eso? Que el sistema de República Dominicana es el más fallido. O sea, te lo dicen los estándares internacionales. No te lo dice Carolina, no te lo dice Julio, no te lo dice Francis. ¿Qué te dice la Organización Mundial de la Salud? Vamos a realizar test, vamos a realizar pruebas, pruebas, pruebas, pruebas. Vamos a realizar pruebas porque se rompe con la cadena de contagio, se rompe con la misma. No me diga que la gente se va a quedar en cuarentena en su casa. Ciertamente nosotros no tenemos las condiciones económicas no la tenemos supuestamente, porque no sabemos, no el sistema de salud dominicana es fallido, nunca hemos tenido la capacidad de dar soporte propiamente a, a la situación de salud en el país, mucho menos con esto que se arropa o que nos arropa en este momento, y tenemos una crisis sanitaria, o sea, la tasa de mortalidad que tiene la República Dominicana en este momento es altísima, es la más alta, entonces no me digas que las cosas están haciéndose de manera correcta, o que estamos desinformando, cuando tú escuchas a todo el mundo alarmado, que la gente se está muriendo en su casa, que no saben qué hacer, que tú tienes eh, enfermos, cuando te llaman a, a, a, a, la, a quienes deben de dar asistencia, no hay forma de comunicarse con ellos. Cuando tú tienes un ministro de salud que te dice que son nueve médicos informados, cuando el, el presidente del colegio médico te cita con nombres que son 50, entonces hay algo que no está bien. Hay algo que no anda bien. Y entonces, ante eso, es que hay otra cosa, Carolina. Sí. Hay otra cosa, Carolina. Es lo siguiente. Nosotros no hemos focalizado, nosotros no hemos identificado a los pacientes, no se han identificado. Después que estén identificados, entonces se puede aplicar un protocolo. Pero señores, ¿cuántas personas andan por ahí que están contagiados con el virus del COVID y no lo saben? Y siguen contagiando a otras personas. Las pandemias para poderlas controlar hay que focalizar y la única manera es haciendo pruebas y después que tú tienes esos sectores controlados te sigue yendo a otros hasta que tú puedas romper la cadena de transmisión, hasta que tú puedas romper el hilo de unión de eventos contaminantes. Pero para eso hay que facilitar y también tener tener buenas. un sistema de salud de soporte buenas. eficientes. Buenas, buenas, días. buenos días. Buenas. Le dan a Julio de San Francisco de Macorís. Yo quiero hacer algunas recomendaciones, lo felicito a todos ustedes por el gran apoyo que ustedes están dando a la ciudadanía de San Francisco de Macorís, como son la República Dominicana. Yo quiero, que, por favor tengan las siguientes recomendaciones. Cuando vayamos a salir del hogar, que solamente salga a un solo miembro de la familia. Y sobre todo, que cuando usted a su casa tenga algo que excepte la, la parte debajo del zapato, que donde más están infectando a las personas, que están está llevando a la casa, que llegue a la casa, antes de la puerta, tiene que tener una cinta que para la partida de su interior, que, y su suelan. y sobre todo los trabajos de nuevo para hacer sobre eso, a su hogar. esas son recomendaciones importantes donde la mayoría de las inspecciones la están poniendo en la calle, están llevando a sus familias. Otra cosa importante, todo lo que usted traiga de supermercado, siempre necesito que se ponga, que se lavara en la casa para no, porque eso es el mismo producto de supermercado, se están infectando. Y una recomendación importante: cuando usted se en la casa, puse todas las cosas calientes y se la puerta, pero ¿no? si ese eso se mantiene a un grado de 56 grados, ya se lo mata el virus, la garganta. Sobre todo, hay un medicamento natural, que no pueden vivir casi bien, y de verdad que no es que no están enterando Y para un de sol con limón y vinagre. Y usted, le entiende, y usted lo que hace es que tantos le de tantos sobrados, mantenga eso, haga eso, que lo ponga una o dos horas diarias. Y, y todo ustedes que Gracias, gracias a la amiga. Que nos llama. Okay. Quiero, citar al director, unos tips. quiero citar al director general de la OMS, Pedro Adron. Él dice lo siguiente: no lo dice Carolina ni, ni lo decimos eh, nosotros, ni estamos de este El director general de la OMS dice: insiste en que la forma más efectiva de salvar vidas es romper con la cadena de transmisión, haciendo test, haciendo pruebas y aislamiento, haciendo pruebas, pruebas, pruebas, pruebas. O sea, no hay otra manera más eficiente. Y países que lo han adoptado. Por ejemplo, ¿por qué tenemos esos casos tan elevados en Estados Unidos? ¿Por qué, qué se están haciendo? Pruebas, pruebas, pruebas, pruebas, pruebas. O sea, hemos visto como ahí... Eh, ha ascendido, lo mismo que en República Dominicana y en otros países que no tenemos las condiciones económicas, ciertamente no podríamos compararnos, nosotros no tuviéramos 900 ni 800, 500, eh, la, la 800 y tanto, la última cifra no la tengo exacta, o sea, tuviéramos muchísimo más. Te voy a presentar ahorita un reportaje, para que no nos lleguemos a engaño, te voy a presentar un reportaje de Estados Unidos ahorita para que tú veas el proceso de hacerte la prueba ya, ya. en Estados Unidos. Yo estoy hablando del director de la OMS. Ah, eso porque es lo que no dice él. Otra cosa es la realidad de los Pero países. Pero oíganme, hay una cosa. Lo que está planteado en San Francisco de Macorís. Yo estuve en salud pública. Ahí no hay nada. Ahí en la camino a los rieles. Me tomaron unas indicaciones porque quería ver. En el lavandier no saben nada. En el hospital es como si no estuviera pasando nada. ¿Dónde o sea, está el hospital? Sí, ¿dónde está? ¿Pero que dónde está? Qué? ¿Dónde están las autoridades? ¿Dónde se está haciendo el trabajo? ¿Pero ve, pero ve al hospital? ¿Todo el que va al hospital eh, está, está ingresado? ¿Eh? Yo tengo un familiar en el hospital y estoy en contan, eh, eh, constantemente en comunicación con él y está bien en el, en el hospital. Y le, están, y le están medicando o sea ¿cuál es la situación? pues que a eso que yo me refiero y aquí quiero decir y lo venía advirtiéndole que no quiero decir cosas ¿verdad? el caso de Míndez Sánchez y la voy a interpelar ahora públicamente a mi amiga Míndre, estás mintiéndole al pueblo cuando tú dices ayer en un programa de mediodía de Telenor y dices que tú tienes un sobrino en el hospital, el cual no le han dado ni una aspirera. Estás mintiéndole al pueblo. ¿Sabes por qué? Porque tú no estás en comunicación con él, nosotros sí. Porque esa fue la persona que yo monté en mi vehículo. Y, y que ya, y hay que decirlo, porque una vez se la salió positivo. Que no lo habían llevado al hospital, que duró casi cinco días, yendo a centro clínico privado diferente le decían, le tomaban eh, eh, eh, muestras eh, la escena analítica y lo mandaban para su casa, naturalmente porque no estaba en condición crítica, cuando una vez el cuadro comenzó a complicarse entonces sí, se llevó a los filiales de Vicente Paul inmediatamente fue ingresado y tiene alrededor de tres días ingresado y nosotros, él se va o se tiene que referir a la población porque no es cierto que no lo esté medicando y no es cierto que estén malentados, incluso ha recibido dos veces la visita del director del hospital, que no está en obligación de ir a, a, a los pacientes. Y ya, ya ha ido a visitar a los pacientes del propio director del hospital. O sea, le están moviendo la población. Están promoviendo el pánico a la población. Y a eso que yo me refiero. Ese sobrino de Mientras Sánchez bueno, pues, no está en mal estado. Bueno, Yerjan, yo te voy a hacer un llamado público. Yerjan, yo te voy a hacer un llamado público. Lo que tú estás haciendo hablando se contradice con la realidad de lo que está pasando bueno, porque, es porque hay tú muertes no de como tú estás tan, tan pegado como tú estás tan pegado espérate, espérate sí, como sí, tú dale. estás tan pegado yo te, pido de, de, yo te pido de corazón que lleve a Israel al hospital te lo pido de corazón bueno, llévalo a Israel al hospital antes que se muera a Israel pegado, llévalo, por, llévalo. a Israel anoche que tú estás sacando esa información que no deberías. Pero a Israel, yo tengo aquí la conversación de que yo anoche sé el dicho. Una vida vale más que cualquier información. Y a mí no me diga lo que yo tengo que hacer. Una vida vale más que cualquier información. Pero hermano, tú no sabes el mensaje que Fulvio, me puso pero una madrugada. Oye, Fulvio. Tú no sabes el mensaje que puso una madrugada a mí. Quien no quiso Como ir, ir al hospital me lo deja tanto, la salud aquí en San Francisco, de más. llévalo. Yo sí lo llevo. todavía no tengo miedo, Fulvio. <ríe> Yo, yo sí lo he dicho yo sí no tengo miedo a contagiarme de ningún virus, bueno, porque lo primero que yo sé es humano, y yo le he pedido a la sociedad que primero que todo, controla tanto la salud pública que es Francisco Macorín ah, Francisco Macorís, humano y por cierto, diciendo aquí no podemos decir lo que no es y ese sobrino de Mitre como ese sobrino de Mitre es bueno, con el asunto de salud sí. eh, eh, ah, ah, Dios, muestra, Dios, no, Dios, no haga muestra. Ya. No, no, no, la mentira, eh, oigan, eh, pienso que la conversación está yéndose a un plano que, sí, que no es adecuado. Vamos a.